Hola, muy buenas. Bueno, pues somos Mei y Rafa, aunque mucha gente nos conoce como familia de tres hijos. Y bueno, familia de tres hijos, pero que ninguno ni de los tres hijos sabe en principio que estamos grabando esto. <ríe> Así que, bueno, nos conocen porque hace, bueno, en el año 2012 empezamos un blog eh, se llama Familia de tres hijos busca mundo diferente para vivir y a raíz de ese blog pues hicimos un libro, hemos salido en algunos medios de comunicación aunque siempre hemos estado huyendo de eh, pues eso, de, de ser conocidos, de que nos puedan señalar y demás. ¿no? Porque no somos gente extraordinaria, somos gente normal y corriente. Efectivamente. Y ¿Por qué hoy estamos empezando a, a dar la cara respecto a esto? Bueno, porque probablemente después de casi nueve años eh, nos hemos dado cuenta que a lo mejor el título del blog no era el idóneo más que Familia de tres hijos busca mundo diferente para vivir nos hemos dado cuenta que a lo mejor se trata de que Familia de tres hijos y otra mucha más familia y otra mucha más gente pues cree ese mundo diferente para vivir y a lo mejor hay que cambiar el verbo buscar por el, ve por el verbo crear ¿vale? Nosotros de hecho eh, en aquel entonces pusimos, creamos un, un pequeño logo que era este ...en el que, bueno, era la, la, la familia con los tres hijos... Gracias. Y, Gracias. ...y era la, la familia con los tres hijos... ...y nuestras cabezas... ...pues está, eh, iban representadas con, con una bola del mundo... ...y eh, con los signos de exclamación y de interrogación... ...por la necesidad de que nos maravillemos de, del mundo... ...y de la vida que tenemos... Eh, ...nos sorprendamos... ...permanentemente por este mundo y, y nos planteamos preguntas. Entonces, ¿por qué nos planteamos ahora dar la cara? Bueno, pues porque probablemente es ahora, después de estos nueve años... ...cuando aquello que iniciamos en el 2012 empieza a tener más sentido que nunca. Eh, la verdad es que empezamos a ver que hay determinadas cuestiones... ...que, que no se abordan a, a nivel público en los medios de comunicación, en las redes sociales en la gente que nos rodea y nos preocupa mucho. Eh, nos hemos visto además muy, muy afectados al ver que están manipulando mmm, con mucha intensidad a nuestros propios hijos y eso nos duele una barbaridad. Y estamos viendo que, que hay mucha gente que, que está en esta misma tesitura y con la que, que quizás tenga sentido pues, que conectemos. Quizás en el 2012 lo que más sentido tenía era eh, hacerse empático y... y y, y sensible al sufrimiento que en aquel momento existía y ahora probablemente lo que tenga más sentido es analizar el sentido de la vida, de lo que está sucediendo no solo a nivel de la pandemia, sino a nivel de todo eh, Hace unos días eh, le preguntaban a, a nuestro querido Emilio Agucarrillo Carrillo eh, que qué tienen que hacer unos padres pues, para digamos, orientar a su hijo. Y él dijo, mira, dejaros de dar la chapa, de soltar, de rayaros, de, de contarles rollo y dar ejemplo Y entonces, pues, quizá el dar la cara eh, públicamente en una serie de vídeos que vamos a iniciar ahora, sin ninguna periodicidad y sin ningún compromiso concreto, pero simplemente, eh, pues, dando la cara, pues, que sea el mejor mmm, ejemplo que podamos darle, ¿no? Entonces, bueno, me iba a comentar qué tipo de, de, de cuestiones o qué es, eh, cuestiones claves vamos a ir planteando en estos vídeos que vamos a ir haciendo a partir de ahora. Bueno, como Rafa ha comentado, la verdad es que mmm, realmente este tipo de cuestiones nos no las planteamos a raíz de qué queríamos, sobre todo, transmitir o qué mundo también queremos transmitir a nuestros hijos ¿no? y entonces quizás después nos dimos cuenta de que en realidad estas preguntas eh, se podían aplicar no solamente a lo que son nuestras familias sino a todas las familias ¿no? de, de, que, que estamos, que compartimos el mundo ¿no? y entonces quizás eh, para, para empezar eh, os voy a comentar cu cuáles son la, las claves ¿no? o por lo menos las cuestiones claves. En primer lugar es la necesidad de hacerse preguntas eh, no, la, la, el hacerse preguntar no es porque sea uno rebelde y haya que enfrentarse a todo nada de eso, sino que hay que encontrar el término medio entre la rebeldía absoluta sin sentido y, y el ser un rebaño que es algo sin sentido entonces para encontrar ese término medio es, ne es necesario eh, hacerse cuest cuestionarse lo que está pasando desde, verlo desde distintos uh, ángulos considerarlo desde distintos ángulos y desde ahí pues entonces ya tomar una decisión pausada y calmada ¿vale? consciente eh, con, con la decisión que tú hayas personal que haya tomado cada uno pero para eso no hay que estar no hay que buscar la, la respuesta en otras personas, en la televisión en los medios de comunicación eh, ¿no? es que es, tiene que ser una búsqueda personal ¿vale? Y, y una búsqueda consciente y eso solamente se puede hacer a través de de, de hacerse eh, las preguntas correctas ¿no? sobre la, lo que está pasando Otra cuestión clave para, para nosotros es eh, huir de la división eh, Sí que nos no estamos dando cuenta que se están fomentando actitudes que lo que, lo que provocan es que el, el enfrentamiento entre las personas y no nos damos cuenta de que en realidad el universo es uno, somos parte de un uno, eh, somos parte de un todo y, y para que todo esto funcione es como un cuerpo, como el cuerpo del ser humano, tiene que ir todo en consonancia, tiene que ir todo en la misma dirección. Entonces, si lo que hacemos es dividirnos, realmente eh, lo que estamos en, enfrentando y enfermando como sociedad, que es lo que está pasando ahora. Entonces, tenemos que ser también. Eh, muy tolerantes ¿no? en ese sentido de comprender las actitudes y de, de, del, del resto y también aceptar nuestros propios errores ¿no? eh, y para eso eh, si hay, efectivamente hay que hacerlo también de una manera consciente ¿no? porque muchas veces nos dejamos llevar por esta por, pues, por la ira por el enfurecimiento, por las cosas absurdas que están pasando ¿no? y no nos damos cuenta de que también nos estamos enfrentando con la persona que está al lado y que a lo mejor puede estar viviendo la realidad de otra manera distinta. ¿no? Por otro lado, también es muy importante eh, tener en cuenta eh, que nosotros somos los artificios de, no, de nuestra propia realidad. Es decir, eh, sé que es difícil de, de creer o de imaginar, ¿no? Pero eh, en realidad somos todos creadores. Y, lo, y la realidad que nosotros pensamos y la realidad que nosotros vivimos, esa es la realidad nuestra. A lo mejor no es la misma realidad para otra persona, pero que somos creadores de esa realidad. Y cuantos más soñadores de un mundo mejor haya, eh, en realidad son creadores de un mundo mejor. Y entonces eso es lo que queremos transmitir que es necesario encontrarnos, buscar foros de encuentro donde soñadores de una nueva realidad y de un nuevo mundo empecemos a construir. ¿no? Eh, eh, eh, teniendo en cuenta todo esto, nos, nos damos cuenta que, que realmente no podemos volver a los paradigmas que, tenido, que, que nos han llevado a la situación a la que estamos ahora. Tenemos que ser los creadores de unos nuevos paradigmas y, y de una nueva forma de relacionarnos y de vivir. Y todo eso se hace a través de las preguntas que hemos hecho que hemos mencionado antes y del consenso y de la unión entre las personas. Es decir, que todas estas cuestiones van a estar relacionadas unas con las otras. Y por último, eh, para nosotros es muy importante ser conscientes de que la dicotomía entre... entre entre que hay una dicotomía entre, muy grande entre la libertad y el miedo. Es decir, eh, no pueden coexistir la libertad y el miedo. Se excluyen mutuamente. Entonces, eh, ahora mismo vivimos en un momento donde se promueve y la mayoría de las personas viven dentro del miedo. Y en el momento en que uno está bajo el miedo, es imposible que se puedan tomar decisiones en completa consciencia y libertad. Entonces, eh, hay que ser conscientes de esto para poder tomar una decisión sobre la, cómo encarar la propia vida. Bueno, eh, todos estos aspectos que hemos resumido y que iremos tratando con ejemplos concretos, con vivencias concretas, porque lo que queremos es plantearlo desde una perspectiva profundamente práctica y... Y, y, y vivencial, desde luego no se va a constituir en un, en un enumerado de recetitas de vida de cómo debo hacer para ser feliz, no sé qué, cómo debo hacer esto para... No, no, esto no va de recetita eh, porque nosotros la verdad es que creemos firmemente en que cada persona debe ser responsable de su propia vida y nadie debe decir a nadie qué es lo que debe hacer. Evidentemente, eh, sí creemos en la complicidad de las personas a la hora de sentirse identificada con una forma... De encarar la vida, de encarar los retos que tenemos, de encarar la pandemia, de encarar los retos laborales. Por supuesto que lo creemos. Pero nadie va a decir a nadie qué es lo que debe hacer y mucho menos dar recetitas de vida porque sí. no creemos en ella. ¿Vale? ¿Y va a decir algo? No, no, no. eso que Es que, que como hemos hablado tanto de, de, de este tema y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que, que realmente cada persona tiene que tomar su propia decisión, que encontrar su propio camino. Y luego somos conscientes de que en este proceso nos van a etiquetar. Es decir, probablemente, incluso puede que en algunos de los temas que hablemos, pues inmediatamente quiten de las redes sociales los vídeos o porque estamos en una etapa en la que en el momento que pronuncie determinada palabra, los algoritmos de las redes sociales van a decir, uy, negacionista, uy, etiqueta de antivacuna o de provacuna, uy, etiqueta. Nosotros somos muy poco partidarios de la etiqueta porque al final las etiquetas lo que sirven es para dividir. Entonces... Sabemos que nos van a etiquetar probablemente, sabemos que probablemente muchos de vosotros también nos vaya a etiquetar, pero nosotros vamos a intentar huir de la etiqueta hacia nosotros y de la etiqueta hacia los demás. Aunque es evidente que cada uno está encarando estos momentos de una forma distinta y nos, enc y nos encantaría que lo, muchos lo pudiesen encarar con la alegría y con las ganas de vivir que nosotros lo estamos encarando y con las ganas que nosotros intentamos transmitirle a nuestros hijos con que encaren estos tiempos tan difíciles. Porque realmente estos vídeos lo que queríamos que fuesen es. Mmm... Una forma de transmitir que realmente lo importante es vivir con el máximo optimismo y la máxima alegría. Entonces, bueno, creemos firmemente en que es posible la complicidad de gente. Nosotros en estos nueve años nos hemos encontrado con gente maravillosa. Hemos logrado hacer unos proyectos preciosos, tanto desde el punto de vista solidario como desde el punto de vista eh, humano y y hemos logrado atender unas puentes que nos han hecho crecer enormemente a nosotros y a nuestros propios hijos y con esa perspectiva es la, con la que encaramos este reto, ¿no? Nos da un poco de, de recelo poner nuestra cara y, y abrirnos de esta forma, ya no simplemente poniendo determinadas vivencias en un blog en el que sí, está un poco en el anonimato de la escritura, sino que estamos poniendo nuestra cara y nuestra propia identidad a, a este proceso, ¿no? Y bueno, simplemente como, como último punto en este primer vídeo animaros a que nos escribáis si queréis tenemos un correo electrónico abierto a todos los que queráis preguntarnos queráis plantearnos temas eh, queráis sugerirnos pues cosas de las que charlar porque en realidad lo que queríamos es mantener eso como una especie de charla no eso es y entonces pues tenéis nuestro correo a vuestra disposición que es familia de tres hijos gmail.com el 3 con número y, y en Twitter o en Instagram también es familia de tres hijos vale Así que nada, nos vemos por aquí y un abrazo muy fuerte. Un abrazo.